Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo craniano y amiga craniana? Soy Toño Silva, guitarrista de Cráneo Y pues hoy les voy a platicar un poquito de los efectos que yo uso Bueno, de uno de los efectos que yo uso este, Digo, aquí en Cráneo lo, poco, lo, lo ocupo un poquito menos que en otros proyectos Pero vamos a hablar del delay el delay no es más que un efecto que nos sirve para crear repeticiones, es como un eco y lo que hace es que te da, te repite las notas. Tú puedes modular la profundidad del, del eco, puedes modular la velocidad, o sea, qué tan rápido quieres que repita, cuántas repeticiones y en general eso es lo que, lo que nos da un delay. Una guitarra limpia, son así. Y si le ponemos delay, pues el delay lo que va a hacer es, como les dije hace ratito, ir, ir aumentando las va repitiendo las notas. Por ejemplo, ahí ya le puse, tengo un delay aquí programadito ya con una velocidad determinada y un número de repeticiones que es el que más llego yo a usar y suena más o menos así. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Pues digo, el delay, a diferencia de la distorsión o de los efectos de modulación como el chorus, como el flanger, eh, nos este sí requiere de práctica en cuanto a poder eh, sincronizar tus, tu, tu ejecución y tu ataque a las notas con la velocidad que lo estás poniendo por ejemplo yo ahorita te tengo mi delay a todo lo a la máxima repetición que me da este efecto que sería así y, y sería no sé hacer un, un pequeño ejercicio así sería me voy atacando la cuerda nada más una vez por el tiempo me lo va repitiendo si sí, yo pongo un, un acorde pero bueno este un ejemplo así innato en el rock del manejo de delay es The Edge de YouTube prácticamente toda la música de YouTube todo al principio lleva una serie de, de delays en sus guitarras que, pues que, son lo, lo que es, es lo que le da ese sonido característico ¿no? a YouTube y a la guitarra de The Edge para mí, para mí, de mis guitarras, guitarras favoritos, yo le he aprendido muchas cosas. Un ejemplo, una canción que todos deben de conocer y que va así más o menos, él utiliza el delay y sería así. Si no tuviera ese efecto, la guitarra pues no, no, no daría ese, no se podría hacer ese riff, ¿no? Es muy característico, eh, eh, ¿cómo se llama? Como les vuelvo a repetir, de Edge. Lo ocupa muchísimo en, todas, sus, en todas, sus, eh, todas las composiciones que él hace. Y pues para mí es un efecto que me gusta mucho. También lo uso en los solos. Hay solos donde si no llevas delay, pues si sí suena, suena rockerón, pero pues no, no tienes ese cuerpo que por lo menos a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo. Eso sin delay. Si le pones un delay, pues ya suena un poquito diferente. Ahí pues se escuchan un poquito las repeticiones, y pues el delay básicamente para eso nos sirve, para darle cuerpo a tu guitarra, para crear ciertos riffs como, como los de YouTube, Flow eh, Floyd también David Gilmore en algunas piezas también utiliza el delay. Varios guitarristas lo usan mucho. Es un efecto muy, muy versátil porque te permite eh, crear atmósferas, te da cuerpo a, a tus solos o a tus armonías. Y pues solamente hay que estarlo practicando porque si no pues sí al principio nos mete mucho ruido y mucho este. Y batallamos un poco. Pero si tú lo practicas y si lo vas, ¿cómo se llama? lo vas ejecutando con, con regularidad, puedes sacarle muy buen provecho. Espero que te haya servido este pequeño tip. Suscríbanse a nuestra página www.cranium.com.mx Si se meten a la página de YouTube, activen la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que subimos. Y pues síganos y nos vemos en una que sigue.